Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Flutter en la serie de creando una aplicación desde cero. Vamos a seguir con nuestra aplicación de control de gasto y vamos a agregarle esta hermosa pantalla de login que nos va a permitir hacer un login con Google y guardar los datos de cada usuario de manera separada. Vamos a ver un montón de cosas súper interesantes, así que no se lo pierdan, suscríbanse antes de olvidarse y vamos a poner manos en el código. Como venimos haciendo siempre, vamos a dividir la construcción de lo que queremos hacer en este capítulo en varios pasos. Lo primero que vamos a tratar de lograr es poder mostrar una pantalla de login cuando el usuario no está logueado. Y si el usuario está logueado, mostrar la homepage, que es esta misma. Eso vendría a ser que tenemos que ver cómo definir que esa ruta barra es condicional al estado de la aplicación. Luego vamos a agregar un login real utilizando Firebase Out y por último vamos a ver cómo podemos manejar el estado de la aplicación de manera eficiente y que nos permita a su vez recordar cuando la aplicación se cierra y se vuelve a abrir de que ya estábamos logueado y con qué user estábamos logueado para nuestra primer meta como lo que queremos es hacer que esta ruta sea condicional tiene todo el sentido de trabajar sobre el widget MyApp y lo que queremos es manejar un estado como ahora el widget es de tipo stateless no nos sirve, por lo tanto vamos a convertirlo en un Stateful Widget. Acá podemos venir, vamos a utilizar las herramientas de Android Studio, convert to Stateful Widget. Automáticamente me crea la clase y el estado. Vamos a querer tener un estado que sea un Boolean que nos diga si estamos o no logueados. Y vamos a empezar diciendo que no estamos logueados. Ahora, para el builder que crea nuestra página raíz, lo que vamos a hacer es cambiar un poquito la forma y decir que. Si estamos logueados, queremos mostrar la homepage y, en caso contrario, queremos mostrar la login page. Obviamente, esta pantalla la tenemos que crear primero. Vamos a ir a pantallas, crear un nuevo archivo login page.dart. Vamos a declarar un stateless widget por ahora. Después veremos qué necesitamos y vamos a importar la librería de material design acá vamos a hacer un scaffold simplemente vamos a poner un botón centrado que por ahora no haga nada y este botón vamos a decirle que tiene un texto que diga sign in ¿sí? de ingresar reiniciamos nuestra aplicación y nos faltó importar nuestro widget reiniciamos nuevamente y nos dice ah, bien, esto tiene que hacer un return explícito en Dart siempre el return es explícito, salvamos, vamos a reiniciar y ahora sí tenemos ahí nuestro botón de sign in, si por algún motivo esto cambia a true y reiniciamos la aplicación vamos a ver que estamos mostrando nuestra pantalla, por lo tanto con esto ya nos alcanza lo único que nos faltaría es ver cómo cambiar este login que lo vamos a ver ahora más adelante para poder cambiar este login lo que deberíamos hacer es que nuestro widget acepte una función, por ejemplo success, o sea que cuando hay un, el login fue exitoso y creamos el constructor para inicializarlo y cuando alguien presiona el botón podemos llamar esa función. En nuestro widget podemos definir ahora una función que lo que hace es un setState y que cambie el login a true. Reiniciamos la aplicación, presionamos el botón y el usuario se loguea. y con eso tenemos un flujo súper simple de login. Lo que tendríamos que hacer ahora es ver cómo agregar para loguearnos con Firebase Out. Pero mejor antes, vamos a invertir un orden por una cuestión de prolijidad. Y lo que quiero hacer es cambiar cómo manejamos el estado global de la aplicación. Supongamos que yo quisiera en algún momento dentro de mi pantalla de Add validar si el usuario está deslogueado ¿sí? si yo vengo acá y por alguna razón tengo que verificar si realmente estoy logueado yo no lo puedo hacer porque no tengo acceso a esta variable login -in. para poder tener acceso a esa variable una chanchada que podría hacer es ponerla como global lo cual trae un montón de desventajas y problemas otra sería tener algún tipo de callback pero debería ir pasándole ese callback a la homepage esa homepage se lo tendría que ir dando a la ad page y se hace bastante difícil de manejar. Y nosotros estamos en una aplicación que es reactiva y que, y que tenemos widgets que podemos componer de diferentes formas. Por lo tanto, lo que queremos es una solución que se adecue a este tipo de, de, de arquitectura. Existen diferentes librerías para manejar el estado de las aplicaciones. Una que es medio que viene ya con, con Flutter, que se llama Inherited Widget, que es como widget heredados, una cosa así, que nos permite trabajar con esos widgets como el media query que vimos varias veces que tiene el método off, que debemos tener alguno por acá, o como este, navigator.off. Hacer algo de este estilo podría llegar a ser una opción. Otra opción es usar algún patrón como el block, que si buscan en YouTube van a ver que es un patrón bastante usado en, en Flutter. Block, b -L -O -C. También está Redux, que también lo usa la gente de, de React. Pero en la última Google I.O., Google salió a mostrar qué es lo que usan ellos, y lo que recomiendan actualmente, algo que se está haciendo bastante costumbre por parte de Google, es dar su opinión al respecto de qué debería ser lo correcto, por lo tanto vamos a seguir con su recomendación, lo que ellos recomiendan es esta gema Provider, hay una que se llama Provide sin la R, que es de Google pero ya está en desuso, Google recomienda usar esta que se llama Provider que nos permite exponer un valor de manera muy simple, básicamente nosotros vamos a tener un widget que se llama provider. Ese provider va a proveer un valor de un cierto tipo dado y va a tener un child que va a ser un, un widget que pueda terminar siendo la pantalla. En algún momento yo quiero poder obtener ese valor. Puedo utilizar esta sintaxis de provider of y obtener el valor que se guarda de ese string una desventaja que yo puedo tener solamente un provide de strings pero la idea es que uno haga su propia clase con el estado particular que quiere manejar si por ejemplo no queremos usar el provide of podemos usar un consumer que el consumer nos permite dentro de un builder recibir cuál es el value que tiene actualmente este valor. Puedo tener múltiples providers, que para no tener que hacer una anidación fea tengo un widget específico que se llama multiprovider y después tengo diferentes tipos de providers. Tengo el común, tengo uno en el que se puede escuchar, uno que responde a cambios, uno que responde a streams. El que vamos a usar nosotros hoy es este que se llama Change Notifier Provider. ¿Por qué vamos a usar este? Porque nosotros queremos escuchar el cambio de cuando el, el usuario cambió de logueado a no logueado o al revés volviendo al android studio vamos a crear una nueva clase que se llame login state esto podría estar en una nueva carpeta como tengo un solo state por ahora no me molesta y vamos a definir una clase que se llame login state y esta va a tener un mixing que se llama change notifier vamos a importar la librería de material design esta clase va a guardar un valor Booleano que se va a llamar login que va a empezar en falso y va a tener dos métodos que es uno se llame login que lo que va a hacer es cambiar la variable login a true por ahora y después va a ser un notify listen ¿sí? si alguno programó en Java es muy parecido al patrón observable de Java este change notifier y la otra se va a llamar logout y lo que va a hacer es setear login in en false y va a avisarle a los observadores de esta clase para instalar esta dependencia, tenemos que agregar el provider a nuestro, pro, a nuestro proyecto y correr el comando flutter packages get, pegamos packages get y ahora vamos a nuestro código y vamos a importar la librería provider, entonces lo que dijimos recién es que queremos usar ese change notifier provider para poder saber cuando cambió el valor de login, vamos a agarrar nuestro material app y vamos a agregar un estado por afuera que sea un change notifier provider este provider va a ser de tipo login state este login state lo tenemos que importar y ahora tenemos que definir dos Funciones. Por un lado tenemos que definir un builder, que este builder va a ser el builder que construye el valor de login state, no es un builder de widgets, si ¿sí? vemos que es un value builder. Significa que acá tenemos que pasar una función que devuelva el login, una instancia de login state. Y esto recibe un contexto. Y el otro es un child. Ahora esto lo volvemos a poner como stateless, stateless. Widget. Y ahora acá en lugar de usar el, la, el login directamente lo que podemos hacer es definir una variable, definimos un state que es un provider of login state y le damos el context y ahora a este state queremos preguntarle si estamos logados o no. Entonces ahora podemos preguntar, state.isloggedIn, mostramos la pantalla de login y si no la de logout. Ahora no necesitamos este callback y en nuestra pantalla de login, en lugar de tener este callback, nuevamente lo que podemos hacer es preguntar por el provider of login state context. Obviamente importamos la librería, importamos nuestro state y sobre este objeto podemos llamar el método login esto es lo que va a hacer cuando yo presione el botón de login va a venir acá va a setear el login en true y va a ser un notify listener este change notifier provider que estamos usando está escuchando ese notify listener que nos va a mandar el state y con eso va a hacer un reveal de, la, de, su, de su widget incluyendo a todos los hijos eso va a hacer que se vuelva a ejecutar este Material App con todos los constructores y vuelve a elegir qué página tiene que mostrar si es la de login o la otra vamos a reiniciar la aplicación porque cambiamos muchos estados nuevamente vemos la pantalla de login y si presionamos el botón nuevamente estamos logueados como pueden ver usar este tipo de librerías para manejar el estado es mucho más, es mucho más limpio que andar haciendo lo que hacíamos antes. Para empezar, este login page ya no tiene un callback, sino que simplemente puede pedir el estado y ejecutar acciones sobre ese, sobre ese estado, y eso automáticamente nos hace una actualización de todo lo que está pasando en nuestra aplicación. La desventaja que tienen es que ahora esta login page, si la llegamos a usar en una aplicación donde el padre no tiene este provider, eso va a fallar pero para utilizarlo dentro de la lógica de nuestras aplicaciones está bien. No deberíamos utilizar este tipo de librerías si estamos haciendo una librería. Asimismo, si venimos al Homepage y agarramos este icono con el símbolo del, del engranaje, que es este de Settings y queremos usarlo para hacer un logout, podríamos acá definir una función Callback y en el Settings... De nuevo, lo que vamos a hacer es agarrar un provider de tipo login state. Siempre tenemos que ir importando las librerías. Le damos el contexto y llamamos a logout. Salvamos. Y si ahora cliqueo el engranaje, mi aplicación va a la pantalla de login porque ya no estoy logueado. Así de simple. Me logueo, me deslogueo. Ahora sí, que ya tenemos una forma de manejar nuestro estado. Lo que nos estaría faltando. Ver si de alguna manera en este login state podemos agregarle la parte de Google Sign In, de manera de que sea transparente al resto de la aplicación y tengamos encapsulado dentro de esta clase toda esa lógica. Para hacer login con Firebase Out, tenemos un plugin que es el oficial, que tenemos que, dependiendo si estamos en Android o en iOS, Podemos, tenemos que hacer algunas cosas especiales, por ejemplo en Android tenemos que tocar estas configuraciones, en iOS no hay que hacer mucho más que tener la aplicación registrada en Firebase, acá nos, nos da unos ejemplos de cómo se usa el plugin, ahora vamos a ver más en detalle, qué métodos están soportados, tenemos por, por Google, email y password, por número de teléfono, anónimo, github, facebook, twitter y el único que tiene algo especial es que si lo hacemos por teléfono hay que agregar algunas cosas especiales para poder manejar los SMS y acá tenemos las instrucciones eso no lo vamos a hacer así que si a alguno le toca sabe que acá tiene la documentación de cómo hacerlo una cosa que no aclara la documentación es que para poder usar la autenticación con firebase necesitamos usar también el google sign in para poder elegir qué cuenta queremos usar en firebase y esa dependencia no se agrega automáticamente o por lo menos a mí me pasó que si yo no la agrego primero no me funciona por lo tanto ya tenemos el plugin de Google Sign-in, y esa dependencia la tenemos que agregar a nuestra aplicación. La otra que tenemos que agregar entonces es la de Firebase Out. En este punto, si como ya veníamos trabajando con algún servicio de Firebase, veníamos trabajando con un servicio que tiene una versión más vieja, lo que vamos a hacer es poner la misma versión, porque si no, puede tirar problemas. Hacemos un package package.get, ahí me viene a fijar y la versión en realidad es esta Tiene que coincidir por lo menos el 0.11 Otra vez el package get. Como agregamos dependencias que modifican de manera, de alguna manera el código nativo de Android y de iOS Lo recomendable es hacer un stop de la aplicación y un start desde cero Porque se necesitan correr algunos comandos como el pod install en iOS o en el caso de Android, el Gradle para que se baje las nuevas dependencias que se agregan. Si tenemos algún error, como nos pasa acá, que a veces pasa, lo que tenemos que hacer lo que tenemos que tenemos hacer es ir a terminar, y hacer un Flutter Clean por las dudas y volver a ejecutar. Otra cosa, si eso no le funciona, es que muchas veces lo que pasó es que el, en iOS está, hay una cosa llamada Pod, que es una especie de manejador de dependencias, no sé, pero es muy feo y anda muy mal. Hay que hacer una Pod... luego de como 4 horas, nada, no tanto eh, me tardó un ratito tuve que pausar el video porque si no terminaba más ahí está haciendo 3 millones de cosas y está instalando las nuevas dependencias de Firebase para la aplicación de iOS. acá pueden ver la de Out, el Google Sign In a ver, espera que termine eso y volvemos a probar de arrancar nuestra aplicación ahora sí, nuestra aplicación finalmente volvió a ejecutar y podemos hacer Sign In y sign out volviendo a la documentación de firebase out en la parte de readme acá nos explica un poco qué deberíamos hacer básicamente tenemos que importar nuestra librería la vamos a importar en nuestro state porque es donde queremos manejar toda esa información luego tenemos que definir una instancia de google sign in y una de firebase instance la vamos a definir en nuestra clase y vamos a tener que importar el google sign In, el autocomplete por alguna razón no me la tomaba pero ahí está y luego básicamente nos copiamos este gran método que tienen acá de ejemplo y ahora vemos cómo lo vamos a usar esto básicamente lo que hace es llamar a este método sign In, que este método es el que abre el selector de cuentas de google donde podemos loguearnos o usar alguna cuenta en la que ya tenemos logueada si eso es exitoso nos devuelve un google user que tiene este atributo authentication, que ese authentication básicamente tiene un access token y un ID token que podemos usar para pasarle como credentials a Firebase Out y si eso termina siendo exitoso vamos a recibir un Firebase User, este user tiene un montón de métodos y atributos uno de esos atributos es Display Name para ver quién está logueado esto utiliza async await, es decir, este método de future, como se puede ver en el ejemplo, podemos ver si hay un error o no, pero nosotros lo vamos a usar un poquito diferente. Volviendo al código, nosotros lo que podemos hacer es a este método de login decir que es asincrónico también, total eso lo va a llamar cuando yo cliqueo este botón, no necesita ser sincrónico y lo que vamos a hacer es definir una variable user que sea el resultado de llamar a este handle async le vamos a poner await adelante para convertirlo en un método sincrónico dentro de esta llamada después lo que vamos a ver es que si tenemos un usuario es decir, si user es distinto de null lo que vamos a querer es avisar que nos logueamos correctamente en caso contrario vamos a decir que no nos pudimos loguear y dejarlo deslogueado al usuario vamos a ver cómo va funcionando esto y reiniciar nuestra aplicación. Vamos a presionar el botón de sign in de que tiene un error. Eso es porque si venimos acá a la parte de Google Sign in, una vez que registremos nuestra aplicación, tenemos que agregar esto en el info.plist. Vamos a copiarlo, vamos a buscar dentro de la carpeta iOS runner info.plist y pegar ese valor. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar este string que acá dice replace this value con el valor que corresponde a nuestra aplicación yo lo voy a hacer fuera de cámara ya que es un valor que debería ser privado una vez que puse ese valor volvemos a reiniciar la aplicación asegúrense de pararla completamente por las dudas para que se vuelva a compilar ¿Sí? ahí ya se marca en azul porque cambió ¿Sí? cuando tiene este tipo de errores medio raros asegúrense de leer la documentación y que hicieron todos los cambios que debían haber hecho ahora sí, si todo salió bien yo aprieto el botón Sign In y ahora sí me pregunta que la aplicación como gasto quiere usar las cuentas de Google. Para los que no estén familiarizados con iOS, en iOS las cuentas se guardan en el sistema operativo y las aplicaciones le preguntan al sistema operativo para usar las cuentas. Si esto estuviéramos en Android no aparecería el diálogo de login que estamos acostumbrados en Android. Le doy Continue, me va a llevar a la página de accounts.google, acá voy a poner mi email y password, también fuera de pantalla por las dudas. una vez que terminamos de darle acceso a la aplicación, obtenemos un login. Y como ven acá, me dice Sign In Ricardo Markiewicz, Que ese es el texto que imprime esta pantalla. Pueden haber notado que cuando hicimos el login, tarda un ratito. Ese es todo el tiempo que tarda en verificar las cosas. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo mejorarlo. Si yo hago un Sign Out y vuelvo a hacer Sign In, ¿sí? ven que tarda un ratito. Y vuelve a hacerme el login. En este caso no me pregunta la cuenta, porque yo hice un sign, no estoy haciendo el logout. De, de, de esta variable no estoy haciendo el logout de la cuenta estoy haciendo el logout solamente de esta variable ahora vamos a ver cómo hacer para desvincular la cuenta de Google de nuestra aplicación para que nos vuelva a preguntar con qué cuenta queremos loguearnos. pero antes de hacer eso vamos a mejorar nuestro estado lo que queremos ahora es que cuando apretamos el botón de signing, no quede así como que parece que no hace nada sino queremos ver una pantallita de loading para eso vamos a agregar otro booleano que se llame loading que va a empezar en falso vamos a tener su correspondiente función para saber si estamos haciendo loading y lo que vamos a hacer es antes de empezar el login Vamos a decir que estamos loading Vamos a avisarle a todo el mundo por las dudas de que algo cambió en este estado Y cuando terminamos el login vamos a volver a decirle que el loading está en falso De hecho vamos a ponerlo una sola vez acá arriba Y acá debería ser en true Entonces ponemos el loading obtenemos el usuario que vaya por todo google y todo lo que tenga que hacer y cuando eso termina que ya tengo sé si te lo o no pongo el loading en falso y notifico a los observadores significa que ahora acá en mi página yo necesito saber si quiero poner el botón este o un load indication por lo tanto acá puedo poner un widget que se llama consumer y este consumer creo quiero que sea del tipo login state y este consumer tiene un builder y un child. Vamos a tomar el builder y vamos a definir que tenemos un builder. Nuestro value va a ser un login state y lo que vamos a preguntar es que si nuestro state is loading, perdón, nuestro value is loading, quiero devolver un circular progress indicator, indicator y en caso contrario quiero devolver el child. ¿sí? Este child que me llega por en el Builder va a ser este child que definí acá. Salvamos. Hasta ahora se, no, visiblemente no cambió nada. Apreto el botón Sign In, Ahí tengo el Loading. Y cuando termina de cargar me muestra mi pantalla sin ningún problema. Ahora, si cuando hago el Logout quiero que mi cuenta de Google quede desasociada, que sería lo recomendable de mi aplicación, lo que debería hacer es, además de marcar que esto, yo estoy deslogueado, a la, al Google Sign In, hacerle un Sign out, salvamos, apretamos el logout y ahora cuando ponemos el sign in, me empieza de vuelta a pedir a avisar que va a usar la quiero usar cuenta de Google y me va a llevar de vuelta a la página de Google para que me logue con una nueva cuenta. Y con eso ya tenemos resuelta la parte de login con Google. Como pueden ver no es muy difícil siguiendo simplemente el tutorial y ya viendo de antemano modularizado el tema del state quedó súper simple. Lo que vamos a hacer ahora es ver un poco cómo vamos a modificar la base de datos para trabajar con múltiples usuarios. Si recuerdan de nuestro capítulo anterior, la forma en que manteníamos los datos en la base de datos era que teníamos una colección llamada Expenses, dentro de esa teníamos documentos y cada documento tenía varias propiedades que definía esta pantalla, ¿sí? que era el día, el mes, el valor gastado y la categoría esto servía mucho en el caso de un solo usuario pero ahora cuando vamos a tener múltiples usuarios no es ideal que los datos de todos los usuarios estén dentro de la misma colección queremos separarlos de alguna manera que evite que sin querer podamos traer datos que son de otro usuario porque nosotros queremos limitar que el usuario pueda leer y e escribir solo sus datos esa limitación la vamos a poner después acá en la parte de reglas pero por ahora solo nos importa hacer una separación lógica lo que se suele hacer en firebase es utilizar el id del user que es un hash como key de un documento y, con el, y dentro de ese aquí poner la colección de las expensas. Así que vamos a tratar de ver cómo lo haremos en el código. Y una vez que esté hecho en el código, vamos a venir acá a la base de datos y ver cómo resulta la estructura cambiada. Para cambiar eso, lo primero que vamos a cambiar es cómo los guardamos. O Entonces sea, vamos a ir a la pantalla de Add y la parte de guardar estaba definida en este pedacito. Que tomamos una colección, le creamos un documento y a ese documento le seteamos datos. Ahora la única diferencia es que acá queremos agregar al usuario que está logueado. Lo primero que tenemos que hacer entonces es ver cómo obtener el usuario logueado. Y como ya tenemos un estado donde podemos saber si estamos logueado o no, podemos utilizar el mismo para saber quién es el usuario que está logueado. Abrimos el state, podemos definir que tenemos un, un usuario que va a ser del tipo FirebaseUser user y podemos tener un método para obtener el current user. Y en el caso de que el user sea distinto de null, podríamos decir, podemos refactorizar acá y utilizar el current user y así una vez que nos logueamos queda seteado cuál es el usuario actual vamos a necesitar saber el usuario dentro de nuestro método y para eso vamos a usar la, de vuelta el provider of login state y le damos el contexto y usamos el current importamos y obtenemos el current user lo que vamos a agregar acá vamos a decir que vamos a tener una colección de users, ¿sí? así cada user tiene como su propia colección donde va a tener sus datos, acá vamos a tener un documento que va a estar dado por el ID de ese usuario y ese usuario dentro va a tener una colección que se llama Expenses y dentro de esa colección vamos a agregar finalmente el, los datos del gasto del día. Vamos a reiniciar nuestra aplicación, Estamos en login, vamos a agregar, vamos a agregar 33 de facturas o gastos, le damos a agregar. Y si venimos a la fecha de hoy, que era la el mes de hoy, que es el mes donde se grabó este video, acá no vemos nada todavía. Pero si vamos a Firebase y recargamos la página, ahora, además de la colección de expenses que teníamos antes, tenemos una colección de users. Esa de users, como ven, acá hay un número gigante. Ese es el parte del ID de mi usuario. En realidad es mucho más largo. Tiene una colección. Este tiene una Expenses adentro, este tiene un documento y ese documento tiene lo que cargamos recién. Le agregamos un nivel más de indirección que es la colección Users. Podríamos haber puesto los Users acá afuera, me parece medio feo porque si quiero agregar cosas genéricas no está bueno tener todo mezclado. Entonces lo que debemos hacer ahora es cambiar la forma en que obtenemos los datos. Para eso volvemos a nuestra homepage y tenemos que redefinir esta query. Acá empezamos con un problema muy particular, es que como esto es un init state, no tenemos un contexto, por lo tanto no podemos usar el provider of, por lo tanto esto no lo vamos a poder hacer acá. Lo vamos a tener que sacar, el que sí podemos modificar para empezar es la query que se hace cuando cambiamos el selector de arriba. Acá de nuevo vamos a estar un user y lo vamos a obtener desde nuestro estado y... Para hacer nuestro GET, simplemente seguimos lo mismo que habíamos hecho recién, que es decir, que tenemos una colección que se llama Users. Dentro de esa, vamos a tener un documento que es el User UID y luego expensas y el mes. Reiniciamos, nos logueamos. Esta primer query no se resuelve nunca porque ahora vamos a ver cómo la resolvemos. Yo empiezo a cambiar de mes y cuando llegue a mayo tengo un solo gasto que es 33 de Bills y si vamos a ver en el, la consola de Firebase de vuelta nuestro gasto era de 33 y de Bills y de los otros gastos no hay ni noticias, este de alcohol estos dos de alcohol no se ven en la aplicación por lo tanto esta colección yo ya la puedo eliminar ya que no se usa más. De esta manera ahora mi aplicación ya es multiusuario y cada usuario solamente puede leer y escribir los datos propios. Nos queda todavía resolver qué pasa la primera vez que entramos a esta pantalla, ¿sí? que necesito correr esta query y el problema es que necesito una forma de saber el widget ya está en el contexto adecuado que es este, como este build methods, ya muchas veces yo no puedo poner la query directamente acá porque si no se estaría creando múltiples veces y eso podría no ser bueno, entonces la única opción que tenemos por ahora o que se me ocurrió es envolver esto en un widget Consumer, consumer de un login state y esto va a tener un builder que va a tener un build context que va a tener un login state y que va a tener un widget que va a ser un child. Acá sí podemos copiar y pegar esta query y ese new page no Esta query ahí es válida y esto debería retornar un child. Vamos a probar retornando child directamente. Vamos a reiniciar, hago el sign in, está esperando y no pasa nada, bien, eso es seguramente porque nuestro stream builder está acá y nos está dando cuenta de que estoy cambiando ese query, por lo tanto me parece que lo mejor va a ser directamente hacer un return del scaffold ahí quedó, lo que hice fue meter el return en el scaffold y saqué el widget, ahora sí hacemos el sign in y ahora sí, con eso alcanzó cuando el consumer ya tiene su valor, se ejecuta esta query y a partir de ahí generamos nuestra pantalla entonces el stream la primera vez se inicializa de manera correcta. Cada vez que yo voy cambiando, esto vuelve a hacer la query y ahí, me pasé. Ahí está. y ahí me trae los datos de este usuario en particular. Si me logro, me logro con otro usuario, voy a ver los datos solo de ese usuario. Antes de avanzar sobre el final del capítulo, quiero hacer algunas limpiezas de algunas cosas que ya me están molestando. Una de ellas es el hecho de que cada vez que inicia la aplicación, inicia en octubre. Eso es porque tenemos un hardcodeado 9 ahí. ¿Sí? Este page es el mes actual menos uno. Por lo tanto, yo acá quiero obtener el mes actual, que lo tengo simplemente de la fecha actual. Le pido el mes y le resto 1 para tener el índice. Así ahora, cuando me logueo, ya si veo más y no tengo que andar moviéndome como un loco. Lo otro que me molesta es que todos los meses tienen 30 días, lo cual no es cierto, por lo tanto yo quiero venir acá a mi Mount widget y poder decirle cuántos días tengo de datos. Uno pensaría que es algo fácil porque puedo simplemente hacer un mapeo de mes, cantidad de días y listo, pero siempre está el maldito febrero, que puede tener 28 o 29 días y calcular el bici esto no siempre es trivial Por lo tanto siempre en esas cosas está bueno utilizar la librería de, de date Que ya venga con el lenguaje Porque nos permite estar seguro de que la lógica ya está implementada Y debería estar bien Desafortunadamente en Dart encontré que no es tan trivial Me voy a crear un archivito que se llame utils Y me voy a crear una función que me diga cuántos días hay en un mes. Bien, y para esto voy a pegar algo que ya tengo. Esto lo encontré después de mucho buscarlo en Stack Overflow que vamos a preguntar si el mes es menor a 11, entonces lo que necesito es una variable que me cuál es la fecha actual. Ahora sí, perdón, lo tenía de otra prueba y no me cerraba la lógica. Si el mes es menor a 12, es decir, de 1 hasta 11, lo que hago es agarro el mes siguiente, es decir, si yo estoy en mayo, me paro en junio y pido el día cero. ¿Sí? Uno diría, eh, pero el día cero no existe. Bueno, como no existe, Dart, cuando uno le pasa el día cero a Daytime, corre esa fecha al día anterior a este mes. Es decir, el último día del mes Month. Es decir, si yo le estoy diciendo dame el día 0 de junio, me va a devolver una fecha que sea la fecha del último día de junio, de mayo, ¿se entiende? Un poco chino. De esta manera, a yo pedirle el día cero del mes siguiente, lo que estoy calculando es el último día del mes actual. Ahora, en el caso de que el mes sea 12, lo que yo tengo que hacer es irme a enero del año siguiente y pedirle el día 0. Y después lo que yo quiero devolver es el día de esa fecha calculada, ¿sí? Es muy rebuscado. Pero créanme que funciona. Y está, si lo googlean, cómo calcular el último día de un mes en, en Dart para encontrar que esta es como la solución aceptada al momento del video. Ahora sí, en este widget, yo le voy a decir que quiero que tenga tantos days como el current page más uno de este days in mod importamos el library y el parámetro days se lo vamos a agregar directamente como atributo vean que no le pongo el this porque no me interesa guardarlo para el resto de, del widget este days simplemente lo voy a usar para sacar este 30 que está bajar codeado y que la query se haga solamente sobre la cantidad de días que tiene el mes reiniciamos y ahora como pueden ver la línea azul se extiende un poquito más del 30 ¿sí? ahí está justo en el 30 y si me voy a febrero en febrero no llega la línea azul a 30 truquito simple pero que nos sirve para hacer un poco de limpieza y el último punto chiquitito que me gustaría arreglar es que cuando entro a agregar me preselecciona categoría y eso no me gusta mucho porque me da la sensación de que voy a cargar todo en shopping porque me voy a olvidar de cambiarla para eso tengo mi categoría selección widget le vamos a sacar la categoría inicial reiniciar agregar y ahora sí si quiero agregar me dice que tengo que seleccionar un valor y una categoría y no tengo ninguna preseleccionada como habrán notado cada vez que reinicio la aplicación termino con este botón de sign in que valida mi user no más porque Básicamente no hace nada porque ya estoy logueado, pero la aplicación no se acuerda que estoy logueado cada vez que reinicio. Por eso que lo último que vamos a agregar es una forma de que nuestra aplicación guarde datos de manera persistente para poder validar eso. En Android se llaman Shared Preference, en iOS no estoy seguro, pero se llama algo parecido seguramente. Vamos a agregar esa librería y ver cómo podemos trabajar con ella. Puntualmente vamos a trabajar con esta librería que se llama Shared Preference de Flutter. Acá está el nombre NSUserDefaults, se llama en iOS y SharedPreference es lo que usa en Android. Para trabajar con ellas tenemos una clase que nos da una instancia y luego sobre esa instancia podemos hacer get de integers o set de integers, booleanos, strings y otros tipos de datos. Por lo tanto, vamos a agregarla a nuestras dependencias y vamos a comenzar a usarlas. Ahora que tenemos instalada nuestra dependencia, la vamos a importar y vamos a ver cómo podemos empezar. A trabajar con ella lo primero que vamos a querer es tener una instancia de estas shared preferences y estas preferencias las queremos inicializar de algún modo por lo tanto vamos a necesitar un constructor y si vemos en la documentación estas shared preferences se acceden de manera asincrónica por lo tanto no las podemos trabajar directamente en el constructor vamos a generar un método llamado login state y este login state lo vamos a definir como asincrónico y guardamos nuestra instancia de Jared Preference para usarla más adelante. Asimismo, deberíamos poder leer si ya estamos logueados o no, por lo tanto pre podríamos preguntarle a ese Preference si contiene un key que se llama isLoggedIn, por ejemplo, y si tiene ese key, podemos asumir que estamos logueados. y si no está el key, no estamos logueados. Si estamos logueados, también vamos a necesitar un user, y ese user se supone que ya lo tenemos, y se lo podemos pedir a Firebase. Como es un método asincrónico, lo podemos poner de esa manera. Ahora, esto puede devolver null, por lo tanto, lo que nos conviene hacer es primero pedir el usuario y después decir que estamos loggeados si el user es distinto de null. De esa manera, si por alguna razón el user deja de existir, por ejemplo porque alguien lo borra desde la consola de Firebase, nuestra aplicación se va a autodesloguear y no vamos a tener ningún problema. Una vez que hicimos esto, podemos avisarle a nuestros listeners que ya nos pudimos loguear. Obviamente, como nos pudimos loguear, el loading debería ir en false por las dudas. Lo otro que podría pasar es que no estamos loggeados y deberíamos dejar del loading. Y deberíamos empezar con el loading en true, porque queremos que esta pantalla se quede en el loading hasta que se resuelva qué pasa con este constructor. Vamos a ver qué, qué hace ahora. Iniciamos. Deberíamos ver directamente el botón, porque este aquí no existe. Entonces, prácticamente este, esto no se hace, es prácticamente instantáneo. Ahora, cuando hacemos un login exitoso, lo que queremos hacer es setear un boolean que se llame is lo mismo que puse acá abajo. Usen constantes ustedes para hacer este tipo de cosas para que sea más legible y le guardamos un true, por ejemplo. Luego lo que queremos en el logout es borrar todas las preferencias. ¿sí? En este caso no guardo ninguna otra cosa, pero borro todo por las dudas. Vamos a ver qué pasa ahora. Reinicio la aplicación, hago el sign in. Como ya tenía el user, debería loguearme sin ningún problema pero a su vez debería haberme dejado este boolean en mis preferencias. Eso significa que si yo vuelvo a restartear la aplicación, como ven, la aplicación entró directamente a la pantalla de este y no fui al login. Si yo hago un stop y arranco desde cero, si todo sale como está en mi cabeza, debería no tener que pasar por el login. Y ahí lo tienen, reinicie la aplicación y sigo logueado. Bueno amigos, es todo hasta este punto logramos hacer que nuestra aplicación sea multiusuario, que tenga un login con Google. Podríamos seguir agregando otros métodos de login más adelante. Nuestra aplicación guarda todos los datos por separado para que los usuarios no puedan leer y escribir datos de otros usuarios. Se acuerda de si estamos logueados o no logueados y eso persiste. Así y todo si la aplicación restarte. así que creo que es un gran avance por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de darle like. Suscríbanse al canal si no están suscriptos, denle a la campanita para enterarse cuando salen nuevos videos y compartanlos con sus conocidos y además déjenme cualquier duda en los comentarios para poder avanzar en futuros videos. Sin nuestro saludo, hasta el próximo capítulo.